Era un niño absolutamente fascinado por los pájaros. Se podía pasar días enteros observando pájaros de todo tipo y haciendo anotaciones en sus cuadernos. Y era normal que estuviera fascinado por estos animales. No en vano, el pequeño George soñaba con ser uno de ellos, poder volar y tener la libertad de ir a cualquier parte del mundo con el batir de sus alas. Creció y se hizo mayor. Y también más realista. Nunca sería un pájaro pero su sueño de poder volar nunca se desvaneció. De hecho, su obsesión por los pájaros le permitió determinar las relaciones entre el tamaño de las alas y el peso del cuerpo de estos animalillos. Una carga realista para un vuelo sería de una libra por pie cuadrado a una velocidad de 35 pies por segundo y con 6 grados de incidencia del viento sobre las alas. Dejándonos de lado la parte más técnica, porque yo tampoco entiendo mucho de estas cosas, la gracia de estos descubrimientos radicaban en que le permitieron desentrañar las claves que permiten a los pájaros despegar del suelo. Y a partir de ahí, darse cuenta que para conseguir crear una máquina que pudiera volar, lo que había que hacer es poner el peso encima de una superficie plana, con una inclinación tal que el viento ejerciera la fuerza suficiente como para que se elevara. A partir de aquí determinó las fuerzas que permiten el vuelo de vehículos más pesados que el aire, como son el peso, la sustentación, el arrastre y el empuje. George Cayley fue sin duda alguna el primer ingeniero aeronáutico de la historia y la persona más importante de la historia de la aeronáutica, un auténtico explorador de los límites de la tecnología. Inventó las ruedas finas de radios para que sus planeadores se pudieran poner en movimiento, y estas ruedas luego se utilizaron para la construcción de las bicicletas. También se interesó por los globos aerostáticos, recomendando la construcción de cámaras separadas de aire y el uso de hidrógeno y aire caliente como gases de sustentación. Y también discutió diversas formas de evitar el incendio de los globos en 1825 inventó y patentó el tractor de orugas y también fue el inventor del cinturón de seguridad que ha llegado a nuestros tiempos. Y aunque en 1849 consiguió crear un planeador que recorrió una veintena de metros, nunca llegó a haber completado su sueño de volar con la absoluta libertad con la que vuela un pájaro. Ahora bien, su sueño trascendió su vida e inspiró a los hermanos Wright, que se basaron en los diseños de Cayley para, en 1903, conseguir el primer vuelo motor prolongado y verificado. Y es que soñar a veces no nos lleva a donde nosotros queremos ir, pero es el verdadero motor que impulsa el mundo en el que vivimos para convertirse en algo mucho mejor de lo que hubiéramos pensado nunca. Bienvenida, bienvenido a En Digital, el podcast de los profesionales digitales. Al habla José Carlos Cortizo. Corti para los amigos. Cuando no estoy detrás del micrófono, soy el director de marketing en Product Hackers, una agencia de growth donde ayudamos a los negocios de todo tipo a multiplicar sus ventas en los canales digitales. También me encontrarás de vez en cuando echando un cable en el negocio de mi mujer, fotografía e-commerce, un estudio de fotografía, vídeo y contenido visual para tiendas online. Como para mí compartir es salud, te lo pido. El, si te gusta el episodio de hoy, compártelo en tus redes sociales o con mentes tan inquietas como la tuya. Te lo agradeceré muchísimo. Y para suscribirte a nuestra newsletter, si te interesa ir más allá del podcast, puede, o bien acceder a nuestras redes sociales, puedes ir a nuestra página web en punto digital en.digital. Hoy hablamos de aviones, producto digital y un móvil perdido. Y para ello contamos con la grandísima Vanessa Tejada, la Head of Product Delivery de LATAM Airlines. Una gran aerolínea chilena que maneja más de 300 aviones y mueve a unos 70 millones de pasajeros y también 921.000 toneladas de carga al año. Flipad. Esto sí que es, es mover cosas. Con Vanessa profundizamos en cómo gestionar los productos digitales de Latam Airlines y aprendimos muchísimo de allá y de cómo se pueden aplicar nuevos enfoques de diseño de producto en empresas de todo tipo. Nah, muchísimos aprendizajes, así que sin más, adelante entrevista con Vanessa Tejada. Bueno, estamos en sección Product Hackers, vamos a hablar de, de producto digital y tenemos una invitada súper especial que viene del otro lado del charco, que viene aquí a, a contarnos un mogollón de cosas de producto, que es Vanessa Tejada, que es Head of Product Delivery, que ya nos contará qué es esto, uh -huh. en Latam Airlines. Vanessa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme. Eh, nada, un, un placer. Tenemos muchas cosas que hablar con, contigo, pero vamos a empezar con, porque, es claro, a Vanessa la, la, la, la ha invitado Luis, es invitada especial, ¿cómo os conocisteis? Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos a todos por estar escuchándonos ahí. Y bueno, la verdad es que eh, yo estaba en Chile porque tuvimos un cliente, un cliente chileno, una teleoperadora. Entonces estaba en Chile y puse algún tuit sobre mi libro. En plan, ah, he escrito un libro tal, que justo estaba en promoción. ¿Tú, tú hablando de tu libro? Sí, bueno, <risa> ya sabéis que me encanta hablar de mi libro. Entonces puse un tuit diciendo algo así como... Eh, no sé, o sea, no me acuerdo exactamente qué puse. Pusiste pero... algo del libro y mencionaste que estabas en Santiago. Exacto, y me dijiste tú, si estás por Santiago, eh, o cuando vengas por Santiago nos vemos, tal. Y sí. dije, bueno, estoy aquí, entonces quedamos directamente. Sí, me acuerdo que quedamos para tomar una caña y nos desvirtualizamos ahí. Y además acuérdate que quedamos en un sitio y tuvimos que irnos a otro por las protestas que había en Chile, Exacto. que justo se habían movido al sitio en el que habíamos quedado. Exacto. Que bueno, y además luego yo me, cuando me volví, que me, me tuve que volver ahí, iba como con miedo diciendo ¡Ay, Dios mío, que me pillan las protestas por aquí! Pero luego no pasó nada, todo muy bien. ¿sabes? Es una pena porque te iba a haber llevado al sitio donde cuando viene alguien a visitar hay un restaurante súper rico ahí, pero bueno, la próxima vez que vayas, lo disfrutamos. Vale. Y luego hay una historia con un móvil... Sí, sí, sí. ¿Por qué, Porque había llegado de repente a la oficina, a Vanessa, con un móvil en la mano? ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Pues, eh, joder, la verdad es que la historia es brutal porque yo cuando, cuando estuve con ella, estuvimos hablando y entonces me, me contó que iba a hacer las Torres del Paine y es que yo iba a hacerlas justo eh, la semana que estuve en Chile, la siguiente. Venía mi novia a Chile y hacíamos las Torres del Paine. Y ella me dijo, joder, pues yo voy dentro de tres semanas o algo así. Y dije, ostras, qué bueno. De to total, que yo me fui a hacer las Torres del Paine y ya el último día perdí el móvil. O sea, perdí el móvil, perdido 100%, no tenía ni idea de dónde, nada, total que nos volvemos a España. Y, y entonces lo, en, lo puse en modo pérdida, es un iPhone, entonces lo puse en modo pérdida y puse que llamaran al número de teléfono de, de Masumi, de mi novia. Y una mañana me despierto y habían llamado. Entonces habían encontrado el móvil en, en la estación de autobuses. Y, y claro, de yo Puerto me Natales. El, exacto, de Puerto Natales. O sea, quiero decir, perdí el móvil. En la Patagonia. En la Patagonia, ahí, vamos, totalmente, ahí al final del mundo. Y, y entonces, como me llamaron y lo habían encontrado, y ella iba a ir, y solo hay un, una parada de autobuses en Puerto Natales, pues la escribí por Twitter y le, le dije, oye, ¿me puedes recoger el móvil, por favor? Y ahí llegué yo, tres semanas después, a, por el móvil. a una parada autobús, y le dije, hola, mira, hay un amigo que se ha dejado aquí un móvil, es un español, y la mujer me miraba una cara más rara, digo, es un iPhone negro, y al final me lo dio, y dije, madre mía, vaya rescate en la otra parte del mundo. Y ahora ha vuelto, ha vuelto hasta aquí. Sí, ¿sí? ahora ha vuelto, que cuando estaba preparando las maletas para venir, dije, me voy a poner una alarma para que no se me olvide meterlo y ayer igual para que no se me olvidara traerlo justo al venir a visitar Así que el móvil que ha hecho unos cuantos kilómetros. Totalmente, pero es súper guay, tío, como la serendipia va conectando todo esto, ¿sabes? Porque si no hubieras contestado a ese sí. tweet y no nos hubiéramos conocido, mi móvil seguiría en el otro lado del mundo Exacto. y no habría forma de recuperarlo porque yo estuve mirando el envío de un paquete de tal y era una locura, me costaba casi más que el iPhone. De hecho, tampoco estaríamos aquí ahora mismo, a lo mejor. Eso es ¿Eh? verdad. O sea, al final es verdad que ha ido coincidiendo ¿Sí? y ya te dije, Oye, pues sí. ya que a traer el iPhone, pues te hacemos una, una entrevista porque encima, eh, bueno, tiene un perfil brutal de producto. Sí, pues esto es lo que te vas a preguntar lo primero. Cuéntanos un poco tu historia profesional antes de la Tamirles, porque tienes como una evolución brutal que va casi desde la parte más de IT a parte más de producto y siempre bastante cerquita del mundo travel o al menos en los últimos años. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo estudié una ingeniería de telecomunicaciones y cuando terminé después de años y años dije... Mm" como que no me gusta mucho, <ríe> me gusta todo lo que estudia la parte de desarrollo y empecé a trabajar en el mundo de desarrollo, empecé a trabajar en Rumbo.es y bueno, siempre se va a dar muy bien organizar, gestionar, entonces muy pronto empecé a, tener, eh, empecé a tener un rol de jefe de proyecto y justo cuando empecé a tener ese rol de jefe de proyecto entraron todo el boom este de metodologías ágiles, bueno, ahora hay más boom yo creo todavía, pero fue cuando empezaron a hablarse de metodologías ágiles, empecé a informarme, empecé a documentarme, empecé a asistir a algún open space y empecé a aplicarlas en mi trabajo. ¿no? Entonces ahí es cuando la empresa adoptó las, las metodologías y, y empecé a trabajar pues, y luego como Scrum Master, como product owner y, y todo esto dentro de, del mundo de los viajes, ¿vale? Y también ya directamente dentro de, del mundo e-commerce. Y bueno, luego esta empresa fue adquirida por, una, por un grupo también de viajes italiano. Eh, empecé a a trabajar como IT manager durante un tiempo y luego empecé a trabajar como program manager cuando esta empresa italiana que nos compró adquirió las mini.com. ¿vale? Entonces ahí entré con un rol más de program management porque empecé a coordinar y a gestionar toda la integración de en los productos digitales que tenía las mini.com con la plataforma que teníamos en, en este grupo italiano. Y lo curioso fue que cuando todo esto se integró nos dimos cuenta de que, de que el producto no escalaba. Entonces, a partir de ahí, lo que empezamos es de cero toda la, la web que tiene mini.com a día de hoy y sus, y sus diferentes marcas en Europa. Y ahí empecé, digamos, a moverme más en plan de, vale, antes hacía las metodologías ágiles porque parecía que tenías que hacer ágil, pero luego las empecé a ver más como un medio que como un fin. Y me empecé a centrar mucho más en, oye, el cliente, el producto, y empecé a quizá a moverme y a enfocarme mucho más en la parte de producto y ver las metodologías como un conjunto de medios que nos permiten en equipo pues, tener un foco, trabajar alineados y, y dar resultados. Y de, hecho, y... de hecho, en tu blog siempre comentas que es como eh, Product Manager, eh, o sea Product Management efectivo. Sí. A mí es algo que me gusta mucho, ¿no? que simplemente es el efectivo. Sí, eso viene también un poco del interés que siempre he tenido por temas de productividad personal y que cito a, a, un, a un colega y a una persona a la que he sido, que es José Miguel Bolívar, que un día explicó la efectividad como la suma de la eficacia y la eficiencia. ¿vale? Porque al final en la eficacia estás intentando conseguir los resultados de la mejor manera posible y en la eficiencia estás intentando gestionar tus recursos de la mejor manera posible. Entonces, si sumas las dos, sí se define lo que es efectividad como conseguir los mejores resultados de la mejor manera posible. Entonces, fue una definición que me impactó mucho. Y que, me gusta, y que me gusta ahora acompañar cuando hablo de, de cómo gestionar y desarrollar el producto. Que no es solamente conseguir los resultados, es intentar ser eh, lo más lean posible en nuestra manera de organizarnos y, y de poner foco en lo que queremos hacer. Jo, a mí me ha encantado. Yo, sí. yo, me, yo me lo apunto, me lo sí. quedo. Sí, tiene un libro además Qué de guay. productividad personal que realmente os recomiendo. está muy vale, bien. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Es José Miguel Bolívar. Vale, genial. Tiene pues... un libro de productividad personal que, que de verdad recomiendo yo eso es algo que tengo que mirar porque yo soy, soy como, tengo picos de productividad y tengo picos de, de, de dispersión máxima sí. así que bueno, entonces llevaba 10 años trabajando eh, aquí en Madrid en esa empresa me surgió de repente una oportunidad profesional en Chile, estaba en una transición de vida y fue como de esta hace que pasa un tren y que sientes que, que es tu tren, entonces pues Además a, a, justo hace un año va ¿no? a hacer un ¿no? año hace ahora el 18 de enero no, de hecho vengo guay, aquí no? un poco en plan aniversario <ríe> sí, ¿no? Sí. <ríe> Y el foco allí era, al final, la, la, la estructura de los equipos de producto era bastante más grande, porque en las mini.com eran alrededor de 20, en la Airlines eran alrededor de 45, luego tiene un contexto diferente, porque tenían trabajando con ellos distintos proveedores, y el reto que había allí es que había un montón de equipos que, digamos, que cada proveedor había puesto como su esencia y su identidad, pero no había una identidad Latam en la manera de entender y de hacer producto. Entonces, a mí me contrataron para digamos, poner un poco de orden en la casa y empezar a tener una cultura común de hacer producto. Y ahí empecé a combinar todo lo que había aprendido de mis años anteriores, eh, todo lo que estaba estudiando, porque me gusta intentar eh, leer y seguir aprendiendo un poco por mi cuenta para mantenerme al día, y empezamos a, a definir incluso qué significa hacer producto en la empresa y que todas las personas que estaban trabajando en el área digital tuvieran un entendimiento común de qué significa producto, qué significa centrarse en el cliente. Decir, eran conocimientos que estaban, pero no había una definición común para todos. Así que la verdad es que ha sido un año muy interesante. Sí, muy interesante. sí. y de ahí viene el nombre de get of Entrega de Producto. En plan, de ya no solamente decir cómo entregamos producto, pero partiendo de cómo aprendemos del cliente, cómo gestionamos eh, el producto, cómo hacemos un buen desarrollo y luego también cómo hacemos todo esto con personas que colaboran, porque al final son las que entregan un producto para claro. otras personas. Ahí, ahí está. Para que entramos también un poco la audiencia, o sea, ¿Latam Airlines qué tamaño tiene tanto en general Lo que nos puedas contar? Porque, claro, el, aquí seguramente no nos, no nos suene tanto, pero bueno, es un pequeño. La Latam Airlines tiene aproximadamente unos 42.000 empleados. Eh, no sé si hay, me puede bailar algún número, pero tiene una flota de unos 300 aviones. Eh, mueve alrededor de 70 millones de pasajeros al año. Eh, y es principalmente la, la aerolínea top de, de Latinoamérica por el volumen de rutas que tiene de pasajeros que mueve recientemente Delta ha comprado ha adquirido como un 20% de la, de la compañía con el objetivo de incrementar aún más todas las posibles eh, combinaciones de rutas eh, para darles a nuestros pasajeros un poco lo que es el sueño de la TAM, que, que da un poco eslogan pero realmente es bonito que es conseguir que los, que los sueños de, la, de los pasajeros lleguen a su destino así que eh, ahí estamos. Guay, Pero guay. esa es una empresa bastante grande. ¿Y, y cómo impacta? ¿Qué, ¿Qué tipo de producto digital gestionáis? Yo me, me puedo hacer la idea, sí. ¿no? Pero tenéis uno, tenéis varias, y me imagino que la app será muy importante. ¿Cuál, cuánto, cuál es el porcentaje de gente que, que pasa por, por algo digital vuestro? Que entiendo que sea casi todo el mundo. Pues eh, el 50% de los billetes de la TANA aproximadamente se, se compran a través de lo, del medio digital, ¿vale? Entonces, realmente es un volumen bastante, bastante grande, porque la TAM no solamente tiene eh, un medio digital, que podemos decir que es la aplicación web y la aplicación móvil, la TAM también tiene un sistema de, de tiendas físicas, por así decir, donde tenemos personas que venden los viajes y los, y los paquetes eh, cara a cara a, a personas. ¿vale? Entonces, un 50% de, de la venta que vaya por un medio digital es un impacto bastante grande. Dentro de la empresa. Es pues un y dentro, dentro de la parte digital, ¿cuánto es mobile y cuánto es web? Más o menos, aunque sea aproximadamente. Eh, predomina el web. tenemos el web? Sí, tenemos muchos casos de mucho cliente que al final busca, investiga en mobile, pero acaba completando la compra en objetivo, web, que es sí, uno claro. de los principales desafíos que tienen ellos. Es decir, ¿cómo conseguimos eh, realmente ser 100% mobile first? Pero es que además Latinoamérica tiene una penetración del móvil que es bastante mayor sí. que, que aquí para... O sea, por eso, por eso me sorprende. Pero también te lo preguntaba porque es verdad que... Puedes mirar un vuelo en móvil, pero es difícil. O sea, bueno, no es difícil, sino que es eh, como que lo haces con el ordenador, como que es algo más de. no sé por qué. Bueno, también eh. hay impactará la forma de métodos de pago locales, que no, bueno, no sé, no sé en, no en Chile, pero por ejemplo en algunos países como México, la forma de pago más habitual no es tarjeta. Entonces ya introduce una variabilidad en el proceso de compra que, que no es tan fácil de. Bueno, de hecho, justo lo que mencionas, al final la TAM, su principal mercado, <coughs> aunque está en, en Chile, su principal mercado es Brasil. Pero luego dentro de Latinoamérica cada uno de los países tiene una normativa legal y medios de pago diferente Entonces la complejidad que hay interna para que el producto sirva en todas estas diferentes condiciones y ecosistemas es, es bastante alta. Sí, porque el tema de pagos y tal en Chile es, es una locura. Sí, de hecho o sea, ahora mismo yo... nosotros tenemos una de las plataformas de pago con más diferentes medios de pago conectados para poder dar soporte a todos estos clientes y las distintas combinaciones que puedes hacer entre ellos tiene que ser muy divertido. Ya ves. Sí. Quiero hacer una, una pregunta casi básica, ¿no? Porque es Head of Product Delivery. Eh, y habrá parte de la audiencia, la más técnica, que, que entienda por dónde van los tiros de, de, al final cuando haces entrega de producto. Pero ¿qué es esto del Product Delivery? Bueno, yo te lo voy a definir cómo lo aplicamos en mi rol porque no soy muy fan de, de los Job Titles. Al final, yo creo que hay muchos Job Titles que pueden ser comunes pero prefiero contarte cómo lo hemos traducido en la empresa. Por el contexto en el que estábamos en este primer año, este rol se encargaba de que hubiera una cultura común para hacer producto y que se, basaba, que se basara en la entrega continua de valor. Entonces, ¿cómo entregamos producto desde que surge una idea hasta que realmente empezamos a monitorear el impacto que esta entrega ha tenido en los clientes? Era todo ese ciclo en, tu en que teníamos que dar un sentido común para todos los equipos de digital. Entonces, hemos partido por cosas muy básicas en este primer año, como por ejemplo. Definir el ciclo de vida del producto y que todo el mundo lo entienda igual. Cómo traducir ese ciclo de vida del producto en todas las herramientas y procesos que tenemos dentro de, del área digital. Cómo intentamos que los equipos trabajen teniendo un foco, con un foco mayor en el cliente, en los resultados y que sean cada vez más dueños del producto, del área de producto que tienen. Cómo les hacemos o cómo les ayudamos a que entiendan su propio panel de datos, a que lo utilicen en el día a día para tomar decisiones. ¿Cómo intentamos que los equipos de productos sean lo más autónomos posibles? Porque la toma de decisiones muchas veces tiene un impacto súper grande en el Time to Market. Es decir, el Time to Market no es solamente desde que alguien se pone a codificar. El Time to Market viene incluso muchas veces desde cómo demoramos una tema de decisiones que puede partir de una ceremonia de una inception o como cada empresa la quiera llamar. ¿no? Entonces empezamos a mirar cada uno de esos detalles y empezamos a medir el trabajo. Es decir, identificamos el tipo de trabajo que hay dentro del área digital y empezamos a medirlo para poder tener, y esto lo voy a decir porque estoy muy orgullosa y con mi equipo quiero darle enhorabuena por cómo hecho un, un trabajo excelente, nosotros estamos midiendo el time to market de todos los equipos que hay en digital. Medimos el tiempo que nuestras peticiones de clientes están en alguno de estos estados del ciclo de vida en espera y medimos el tiempo que nuestras necesidades de clientes están realmente se está trabajando sobre ellas, y estamos empezando a enseñar estos datos porque cuando los ves te das cuenta de que hay muchas cosas que se pueden optimizar para llegar antes al mercado. ¿Se, ¿se puede saber cuál es vuestro Time to Market Medio? Ahora mismo no te lo puedo decir porque justo estamos en, con equipos en este panel que hemos diseñado vale. para medir el Time to Market. Hay equipos que ya están en un nivel de adopción maduro, hay equipos que están en una fase piloto, entonces... No tenemos unos datos 100% ya con todos los equipos dentro de este panel para decir cuál es nuestra media de time to market. Y luego incluso llegar a poder filtrarlo por los proveedores que tenemos, por las líneas de negocio que tenemos, incluso llegar al detalle del nivel del equipo y del tipo de trabajo que tiene ese equipo. Es que todo lo que estás contando me parece... La leche, ¿sabes? Lo que pasa es que la gente que está escuchando, muchas veces si tienes una empresa pequeña, no eres consciente de la dificultad que tiene el conseguir que un equipo grande, de una empresa grande como esta, eh, se implique o sienta el producto como suyo, más allá de la tarea que me entra Benjira, yo me entra en esto, programo esto. O sea, es conseguir esa implicación, conseguir que la gente esté alineada, que entienda el producto como suyo. Uf, o sea, yo creo que es un trabajo. Y, y, y no tan grande, porque al final, en cuanto es una empresa más de 15, 20 personas, ya, ya empiezas a tener esta problemática, ¿no? que, que al final se generan muchos silos y dices, yo ya es que ya no sé qué está haciendo el resto de la empresa, sé lo que hacen mis tareas. ¿no? Tener visibilidad de lo que hace el resto de la empresa. Cuando no cuando os levanto a la cabeza y veo a todo el mundo que está cerca y a, con todo el mundo puedo hablar porque me conozco su nombre, y a partir de ahí ya tienes un problema. Sí, sí. De hecho, a mí hay una cosa que no me gusta nada de Agile y todo esto, que es la dictagira, ¿no? El como a veces, no, no, es que eso no es tan gira. Ya, bueno, pero es que, joder, estamos haciendo el producto, tal, esto está afectando aquí de una forma negativa. En fin, ¿sabes? Como que a veces hay que salir un poco de los márgenes, que esto habrá mucha gente que lo escucha y diga, no, por Dios, ¿cómo te vas a salir de los márgenes? O a lo mejor creas el gira y luego ya lo vas refinando y le vas completando datos, pero que hay muchas veces que algo que yo, por ejemplo, intento trabajar mucho con ellos es que, las herramientas tienen también que está a nuestro servicio. Nosotros principalmente primero definimos cómo queríamos trabajar y cómo entendemos que tenemos que, que tener este ciclo de vida de producto y lo que hicimos luego fue adaptar Jira a eso. Qué bueno. Pero no nos hicimos esclavos de Jira. ¿Qué es lo que suele ocurrir Y hemos hecho una limpieza de configuración enorme, de muchos aspectos de la configuración, porque nosotros leemos cómo fluye el trabajo en Jira de todos los equipos para sacar los datos. Entonces, no van a ser siempre 100% datos reales, pero es lo más aproximado porque al menos nuestros equipos sí trabajan, trabajan deslocalizados. Tenemos equipos en Brasil, tenemos equipos en Ecuador, tenemos equipos en Chile. Entonces, están acostumbrados a trabajar en el día a día con la herramienta porque la visualización del trabajo es lo que les hace ver cómo se organizan entre ellos. Entonces, son muy fieles a mantener el trabajo al día y gracias a eso podemos sacar datos del trabajo y los podemos utilizar con ellos. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Gracias a empezar a medir esto, hace poco eh, tuvimos que hacer como un freeze eh, en todas las subidas a producción por, por un tema que tuvimos con una campaña, ¿vale? Tuvimos un problema con una campaña y preferimos parar hasta solucionarlo, ¿vale? Eh, en la TAM se hace continuous delivery, ¿vale? Continuamente, todos los días hay, hay subidas a producción, ¿vale? A lo mejor no hay un rollout, pero se está subiendo eh, código todo el día, entonces, nosotros antes de subir a producción tenemos un estado que se llama aceptado, que es como en plan de, oye, esto está listo para subir y luego sale una, una serie de procesos automáticos de gira que te hacen todo el deploy automático. En este estado aceptado es un estado de espera, en plan de, estoy listo para ir a producción. Cuando se hizo este freeze empezamos a ver que el tiempo de los elementos de trabajo que estaban en este estado aceptado pasó de eh, menos de un día, 0,5, a unos 12 días. Entonces, pudimos ver cómo se estaba acumulando trabajo, que si tú esto lo hablas con un manager, le dices, no, aquí no se está acumulando una subida a producción, aquí se está acumulando impacto al cliente, aquí se está acumulando ROI, aquí se están acumulando revenues que podríamos estar ganando de antes, entonces empiezas, cuando haces un post-mortem de algún tipo de incidencia, utilizas esta información para calcular también lo que quizá hemos podido perder por no seguir con este flujo o sea, de continuos de, de Exacto. De no Qué bueno. pero cuando tienes los datos es cuando te das cuenta de cómo los puedes utilizar y nos hemos dado cuenta de que podemos utilizarlos para muchísimas cosas. Otro ejemplo, ¿por qué estamos definiendo nuevos nuevo producto si tenemos pendiente de desarrollo tanto? Y si dedicamos nuestro tiempo, porque al final, si tú ves el equipo como un todo desde que se define el producto hasta que se desarrolla y se entrega, ¿por qué consumimos tiempo de todo el equipo para definir si tenemos suficiente definido como para centrarnos en entregar? Es decir, Enseñas también a todo el equipo que tienen que aprender a gestionar su tiempo y cómo invertir su tiempo teniendo en cuenta la visión en tu ende de todo el trabajo que están haciendo. Eso está guay. A mí me suena, a mí me suena como a utopía. Me siento, o sea, me siento una lo que... loca hablando de esto. No, la no, no, no, no. Total. O sea, para nada, para nada. Me parece brutal. Pero es ¿sabes? que el tiempo es limitado. Entonces, al final estamos en un mundo que va tan rápido y que el cliente a veces es tan difícil hacer que cambie de opinión que no, no tienes que llegar pronto porque el cliente te lo pida, tienes que llegar pronto por llegar antes que tu competencia. Estamos hablando de ciclo de vida de producto al final casi todo el rato. ¿Cuál es vuestro ciclo de vida? Y para que la, también la audiencia menos técnica entienda a qué nos referimos con ciclo de, de vida de producto. ¿Dónde empieza y dónde, dónde acaba? Bueno, nosotros nuestro ciclo de vida parte al final de un estado de, de backlog, vale que es donde se quedan todas estas necesidades eh, que queremos tener en cuenta para nuestros clientes. Lo que hacemos luego es definir realmente cuál es el objetivo y en qué, qué queremos conseguir. Con esta, en esta definición lo que hacemos es que esas necesidades se pueden convertir en un elemento eh, dentro de, del backlog del trabajo, se puede dividir en varios. Y luego lo que hacemos es empezar la fase del diseño de la solución. Es decir, primero definimos cuál es el objetivo, que lo queremos conseguir, dividimos un poco el trabajo para intentar hacer las cosas lo más pequeñas posibles, porque si son pequeñas podemos entregarlas más rápido. ¿vale? Intentamos tener muy en cuenta desde el primer momento qué es lo mínimo que tenemos que hacer para salir cuanto antes al mercado y empezar a aprender del cliente. Entonces, después de esa definición, entramos en una fase de diseño de la solución. En el diseño de la solución entra el diseño de la solución técnica, el diseño de la solución a nivel experiencia y sobre todo intentamos que los distintos roles que hay en el equipo trabajen juntos. ¿Vale? Es decir, que no se desacople la parte, por ejemplo, de experiencia de usuario de la parte técnica, sino que trabajen juntos y luego ya cada uno haga su parte. Eh, ahí digamos es cuando también los elementos del backlog se van refinando más ¿vale? y ya entramos en los detalles de sabemos lo que tenemos que hacer y ahora aquí estamos definiendo cómo lo vamos a hacer. ¿vale? Después lo que tenemos es un estado de Ready for Development, que por ejemplo sería un estado de, estos de, de pausa y luego tenemos un, un estado que es en Desarrollo. Nosotros hemos querido, por ejemplo, mantener en desarrollo a día de hoy, esto estamos experimentando, hemos dicho que dentro del desarrollo también están las pruebas, nuestros equipos hacen todos TDD y las pruebas son parte del desarrollo, no tenemos un desarrollo y luego testing, no, ¿vale? Tú luego después de terminar el desarrollo que incluye toda la batería de prueba lo que hacemos es ir a un estado que es eh, delivery review. Este estado de libre review es un estado en el que intentamos ver si tenemos que tener en cuenta algún plan de rollout de cara a sacar este incremento de producto dentro de, de la plataforma digital. ¿Por qué? Porque tenemos distintos mercados, a lo mejor queremos sacarlo en un mercado, empezar a hacer un rollout progresivo y ahí digamos que validamos que todo lo que queríamos hacer eh, tenemos 100% o intentamos tener 100% de la seguridad de que podemos salir a producción. Vale. Voy a hacer un inciso, TDD, para el que no lo sepas. Eh, al final, eh, desarrollo basado en, no, en, en, en test sí, primero. No? Entonces, sí. al final lo que haces, eh, simplificándolo mucho, es primero desarrollo los test de las cosas, sí. luego desarrollo mi software y, y aseguro que, que el, el software pasa las pruebas. Exacto. Para que la gente, de, a lo mejor, más de negocio, sí, sí, sí. que luego nos dicen que decimos mucho palabras raro, y es verdad. <risa> gracias, gracias por ampliarlo. <risa> en, en la fase inicial, quiere introduce las necesidades? Bueno, no? dice oye, nosotros cogemos del backlog las necesidades. Sí. ¿Quiénes son las personas en la, en la empresa? Que, que introducen esas necesidades en ese backlog. Lo que intentamos eh, comunicar a todas las personas que están haciendo gestión de productos es que la necesidad puede, tienen que estar abiertos a escuchar necesidades de cualquier fuente. Fuentes pueden ser de todos los experimentos que hacemos y los datos que obtenemos de los experimentos. Para nosotros eso es una fuente de analizar y ver si de ahí el resultado de los experimentos son una entrada para que ese ese experimento se convierta en un producto que sí queremos entregar. ¿vale? Es decir, que no se quede en un experimento temporal. Eh, también pueden venir necesidades de nuestros stakeholders de la empresa, que al final son esas personas que están todo el día velando por la industria y por otro tipo de relaciones de la aerolínea con los mercados y que pueden ver necesidades que tenemos que considerar. Y luego también necesidades que a medida que tú vas entregando producto, como hemos dicho al principio, cuando defines algo que le interesa hacer muy pequeño para salir cuanto antes al mercado de aprender, esos aprendizajes también alimentan nuestros barcos de productos. Esas serían, por así decir, las, vale. las tres fuentes iniciales. Y luego, como lo entiendo que lo priorizáis de alguna forma, ¿no? Porque aquí tiene que haber de todo. Tiene que haber oro y hay que ser capaz de filtrar. De ¿Cómo es ese proceso? ¿Hay algún perfil en concreto? O? No hay un proceso, no hay una receta. Lo que intentamos es ahora, de cada cosa que se pide o cada idea que surge, intentar hacer algún tipo de experimento para tener datos, intentar utilizar esos datos para ayudarnos a priorizar. Porque también nos ahorra mucho eh, la negociación de mi opinión, tu opinión, eh, tu cargo, mi cargo, Totalmente, yo mando, eso, yo mando. Salió, ¿eh? Entonces, es, desde que yo llegué, es una empresa que ya trabajaba mucho con los datos y lo que intentamos es intentar experimentar eh, bastante más para que sean los datos los que nos ayuden a priorizar pero hay veces que aunque tengamos mucha información bueno, pues no hemos priorizado tendríamos que priorizar otra cosa pero por lo menos intentamos poner estos datos y los aprendizajes del pasado ...para intentar tomar la mejor decisión. De hecho Es muy rollo growth. Totalmente, sí, sí, sí estuvimos hablando de eso. Sí. De hecho, yo te quería preguntar por un ejemplo. Yo te lo voy a preguntar, si quieres lo cuentas, si no, no lo cuentas. ¿vale? Sí. Eh, me contaste un, un caso que es un poco lo contrario a un coste de oportunidad... ...que es el coste de desarrollar sin testear. O sea, de hacer una funcionalidad sin haberla testeado primero... ...para ver si para ti funciona o no. Sí. Y me contaste, eh, te conté yo una, una cosa que había visto que había hecho una compañía... ...luego si quieres la decimos o no, que era la reserva de asiento. Sí. No sé si te acuerdas de aquella historia... La de la reserva de asiento, otra historia que te conté yo cuando tú me contaste esta. Puede ser, puede ser, pero al final es el coste, o sea, el coste que tiene a veces testear algo y ver si te funciona o no antes de desarrollarlo. Vale, eh, nosotros hemos tenido dos casos, a ver si recuerdo, hemos tenido un caso en el que priorizamos algo que no experimentamos, que tuvo un coste ah, de unos seis bueno, meses sí, de desarrollo sí, sí, sí. y cuando salimos, bueno, era un botón para que el cliente digamos, utilizar a una especie de ancillary y cuando salimos, pues el cliente no, no pinchaba. O sea, no, no había demanda. Entonces empezaron a experimentar con, lo que ya había, con el incremento de producto que ya estaba en producción. Entonces intentaron experimentar, pero para ver si conseguían refinar esa, esa idea y, y si conseguían que tuviera sentido. Y lamentablemente, bueno, no, lamentablemente no, por suerte tengo que decir... Que después de hacer varios experimentos nos vamos a dar cuenta de que en nuestro mercado y con nuestros clientes no tiene sentido y lo vamos a quitar. Este ejemplo fue uno de los casos que ha permitido potenciar la necesidad de experimentar. Porque dijimos, hacer este botón sin toda la funcionalidad que había por detrás, como un experimento, Nada. habríamos tardado menos de dos semanas. Y con nosotros un par de días. Y con vosotros un par de días. <risa> y lo sabes, Luis. Sí, sí. Y, y hacer este juego de texto color posición nos habría llevado a lo mejor otras dos semanas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, eh, ahí se empezó a apreciar el valor de por qué no experimentamos más y si nos ahorramos estos tiempos de desarrollo, que además son tiempos que son, al final, el tiempo de desarrollo es un tiempo muy caro. Y, y luego tuvimos algún otro caso en el que ya empezamos a experimentar, es decir, tuvimos este caso de debemos experimentar más, y tuvimos un caso que experimentando... Ya fuimos a hacer un incremento de producto con un caso de éxito o un experimento, ¿vale? que era, por ejemplo, eh, cómo mostramos alguna información en nuestra selección de las distintas tarifas. ¿vale? Entonces ahí con un pequeño experimento nos dimos cuenta de que sí merecía la pena hacer el desarrollo e invertir en ello y también aumentamos las probabilidades, obviamente, de éxito, porque cuando ese incremento de producto salió a producción, sí tuvimos más o menos los resultados esperados. Entonces los dos casos nos apoyan a que cada día dentro de la empresa se quiere experimentar más. Porque además cuando uno propone una idea y dice, bueno, vamos a probarla primero, porque si luego sale mal, <ríe> eh, claro, claro, de esto claro. nos acordamos todos. ¿no? Así que también un poco, incluso por ego propio, la experimentación está teniendo cada vez, cada vez más más impacto en la empresa es que está guay porque en enfoques tradicionales al final después de x años de trabajo el 90% del trabajo se tirado a la basura porque realmente es experimentación Exacto. lo que pasa es experimentación como hasta la cocina no como Exacto. ese caso oye para hacer un experimento me tiro nueve meses y luego entramos ya que, que Luis es muy muy cañero con esto los costes hundidos no de, oye si esto no ha funcionado nos lo quitamos rápido de encima pero claro eh, la mayoría de la gente es tendente a ya que he hecho la inversión de seis meses Sigo. por lo que has dicho tú Sigo. voy a experimentar Sigo. y me tiro otros seis meses meses, hasta que doy con la tecla... Bueno, pero pues es que como no ves con la tecla, te has tirado un año de tres, cuatro personas del equipo de desarrollo y es un montón de dinero. Y no es solamente el montón de dinero que has invertido, es que no has empezado a invertir en otra cosa antes. Eso es, tu backlog sigue ahí esperándote, como lo habías dejado hace seis meses. exacto Es que es brutal. Es que al final joder, es tener esa suerte por decirlo de alguna forma de encontrarte con esto para poder moverlo o sea que todos los que estéis escuchando por favor no caigáis en este mismo error ya lo habéis aprendido a través de, de vanessa entonces no caigáis en este error ¿vale? O sea, es decir cuando antes de, de poneros a desarrollar algo grande una funcionalidad grande testearla de hecho no me voy a poner un poco mística ya no solamente el impacto que tiene en el, en cómo la empresa está invirtiendo eh, su dinero en qué personas en qué desarrollos es que tiene también un impacto emocional en las personas es decir, un equipo, un equipo que siente su producto como algo suyo, lo que quiere es entregar y ver que los números ha aportado valor. Si tú vienes con una idea, se implementa y luego te das cuenta de que no tiene ningún impacto en el cliente, jolín, llevas meses trabajando en algo, a lo mejor hay veces que el equipo incluso ve que esto no tiene mucho sentido, que lo habría hecho de otra manera por intentar acortar tiempos, y si luego no sale, eso afecta también un poco la motivación del equipo, incluso en la credibilidad de cuando venga otra cosa y se priorice. Es decir, yo quiero tener éxito. Entonces, experimentación también tiene un impacto emocional en el equipo porque cuando llega algo que se ha validado y creemos que sí va a tener un impacto, es decir, tenemos suficientes datos como para priorizar la entrega, ese equipo también está mucho más comprometido con ese trabajo porque sabe que las probabilidades de éxito son mayores y la motivación en las personas se nota mucho en la calidad del trabajo. Y además que con la rotación que tenemos en este sector, con, con lo fácil que es que alguien se marche a otra empresa y sí. tal, es que al final tiene un, puede tener un impacto también hasta a coste de personal. Y en la retención, de, sí, sí, porque sí, te sientes, talento, sí, te sí, sientes sí. que en un sitio haces algo, te sientes que tienes valor. El trabajo con datos, como hemos dicho antes, ya no nos está siendo solamente valioso para priorizar, sino para demostrar a la gente, mira, tú has hecho posible que, que este margen suba con esto, con esto y con esto. Entonces la gente se siente parte de y ese vínculo emocional, aparte de, de, del crecimiento profesional, sí te ayuda a que, la empresa, a que la persona se quede más tiempo en la empresa. ¿Hasta qué punto compartís los datos de, del impacto del trabajo en la gente? Es decir, al final, luego, ¿le compartís absolutamente todo lo que sí, mejora? Sí, es público, público De hecho, nosotros tenemos algunos paneles de datos para distinto tipo de, de información que son genéricos dentro del área digital. Estos paneles están compartidos, son públicos para la empresa y luego los propios equipos tienen sus propios paneles ya con métricas mucho más concretas dentro de su, del tipo de producto del área funcional en el que trabajan. Y tienen sus pantallas de televisión al lado de su mesón en la que pueden ir viendo todos sus datos en el día a día. Genial. Mola mola ese nivel de transparencia sí. en empresas grandes que no suele ser tan, tan habitual y lo que dices tú casi solo tiene cosas positivas porque qué da? Al final luego los datos de una compañía tan grande son públicos por otro lado. Exacto. ¿sabes? ¿Y cómo, cómo es investigar y testear? en algo que tiene tanta complejidad, porque eh, la mayor parte de los o sea, lo, que, lo que han conseguido los, las aerolíneas, que a mí me parece brutal, es que la, el proceso de, de compra de un billete de avión, incluso con conexiones, sea muy sencillo. Bueno, algunas es más complicado que otras, uh -huh. pero pero el caso de LATAM es, es muy sencillo. De hecho, antes hablábamos de la, TAM, la TAM, si tenéis que viajar a Latinoamérica, yo la recomiendo 100%, muchísimo por encima de... ¿Cómo se llama? Joder, la otra Gol. No, no, no, no, la, la de... La, Avianca. Avianca. Joder. Tuvimos tuve un viaje a, tuve un viaje a, a Chile en Avianca, madre mía. Que la, o sea, yo les dije la, la última vez que hablé ya, que fui para allá para la Telco chilena, les dije, oye, por favor, que sea con Latam, por favor. Sí, además, luego Latam también tiene un, un sistema de, de millas donde hay, ha conseguido que tener un montón de clientes bastante fieles. Mola, mola. Pues sí. eso, ¿cómo es investigar ahí, dentro de la complejidad que tiene? O sea, ¿cómo es experimentar dentro de, de un producto como este? La verdad es que hay veces que no es fácil porque, sobre todo, hay algunas áreas del producto en el que sí, digamos, como que te besas hay una zona gris con otros equipos. Los equipos están organizados de, intentando ser lo más autónomos posibles pero no son 100% autónomos en todos los casos. Entonces, hay veces que a lo mejor hay un experimento en el que tú tienes que intentar trabajar con alguien del otro equipo o tener un acuerdo de trabajo para simplemente tocar parte del código y ahí sí tienes que hacer algún tipo de coordinación de dependencias y demás. Donde... Tienes que tener mucha cabeza a la hora de hacer un experimento es en todas las condiciones de negocio, ¿vale? Porque al final dices, bueno, yo me voy a un billete, pero en función del destino, la ruta, el tiempo, el mercado, el medio de pago. Es decir, hay un montón de reglas de negocio que tienes que tener en cuenta a la hora de experimentar. Y sobre todo cuando empiezas a hacer distintas variables en los experimentos y sobre todo si quieres compararlas. Así que esas reglas de negocio, esas múltiples reglas de negocio que tenemos es lo que hace muy difícil definir el experimento. Ya no te hablo de implementarlo, pero por lo menos definir cómo de acotado es el experimento y en qué reglas de negocio Tú vas a poner ese experimento en producción para que te confirme si merece la pena la inversión o no. Esa y es la parte más difícil en nuestro caso. ¿Hacéis eh, experimentación en precio? O sea, con todas estas reglas de negocio, modificaciones, del precio viene dado por algún sistema o vosotros jugáis con eso? O sea, quiero decir, ¿hacéis experimentación también? No, ahora mismo no estamos haciendo experimentación oh, es que a mí eso me con precio. Me no, ahora mismo creo que en la parte de digital estamos haciendo mucho más experimentación con. Eh, funcionalidades que ponemos en la página, pero o sea, la parte del precio. Vale. Sí, más con experiencia. La oh, bueno. parte del precio es algo que hacen más los compañeros de Revenue Management. Vale, vale, vale. Es que creo que habría algo muy guay. Bueno, y de hecho, la gente dice: No compres en sábado, que es más caro el billete. O sea, no sé si es verdad o no. Pero claro, hay una serie de reglas de negocio ahí que puede ser muy guay. ¿sabes? Esa parte es súper interesante porque al final ahí se está metiendo todo lo que es el Dynamic Pricing, intentando es automatizarlo brutal, sí. cada vez más y la verdad es que el mundo, ese mundo es apasionante. Sí, sí. Es sí. Aparte, sí. aparte en Travel es donde toda la parte de Revenue Management está más, más desarrollada. Tuvimos un episodio especial hace tiempo de Revenue que en Management en, en Travel que empezamos a introducir alguna, algunas cosas porque, claro, cambia mucho la, la ecuación. Estamos muy acostumbrados a pensar en precio cuando vendemos stock de producto, sí. que claro, estoy limitado, pero aquí es casi a la inversa. En un hotel o un avión tienes que ocuparlo y cuanto más ocupado está en el fondo más, más puede subir el, el precio. Es como, como al revés eh, de Unicomers mucha, en muchas claro, ocasiones. tú piensas que en una aerolínea Pensado, tío. en una aerolínea el objetivo es llenar el avión por eso el precio también va cambiando mucho durante el día claro. entre la ruta y demás porque tu objetivo es llenar el avión, o por lo menos llegarlo hasta un punto en el que sea rentable. se paga, que ese avión, ese avión al final puede estar alquilado, tú has tenido que alquilar el parking donde aparca el avión, tú tienes una tripulación, tú tienes un piloto, eh, tú tienes comida en el avión, tú tienes un montón de... Pues, dispositivos. es decir, tú tienes que poder pagar eso y tener algún, algún margen, entonces tienes que llenar el avión con esos billetes hasta conseguir eso, por lo menos un avión que vuela vacío, por eso a veces desaparecen rutas, un avión vacío es una, es una pérdida enorme, y un avión parado más todavía Sí, sí, es, que es, es curioso es un mundo, un mundo me, flipa, me flipan los aviones me flipa viajar en avión y, y ya todo eso es como súper guay de hecho una de las cosas que más también me, me gustó trabajar en esta empresa es que yo antes estaba en el mundo de viajes pero está en el mundo de la OTA, no que es la online travel agency, sí es decir si sí, tú tienes la página vendes el viaje pero tú no tienes el avión tu experiencia de cliente bueno la web y la aplicación móvil es una parte pero luego el cliente va al aeropuerto en el aeropuerto tiene que hacer el check-in tiene que facturar hay una cefata que le atiende luego tiene que luego la maleta entra luego te vas es decir la experiencia del cliente es enorme y sabéis que el cliente a veces por un punto de insatisfacción exacto sí que tú puedes llegar tienes un asiento el asiento está en mal estado y todo lo demás ha muy podido importante. ser excelente, que se ha olvidado. Entonces es un mundo muy bonito, porque tienes al cliente presente en 2.000 millones de cosas. Bueno, yo llego a montarme en un avión mío, ver a un cliente molesto y decirle, le cambio el asiento, porque digo, verás tú, el NPS está bajando. me baja el NPS? Sí, porque yo estaba en un lado de, en el que el asiento era un poco más amplio, sí. él tenía la puerta de emergencia que hacía una curva y le afectaba una pierna y le cambié el sitio, ¿no? Y yo, mi tamaño muy pequeño era más fácil. Pero yo ahí veía el NPS bajando, y digo, madre mía. Ya ves, la deformación sí. profesional ya nos la llevamos sí. ahí en cada vuelo. Y en montón. los vuelos tú vas mirando cosas de ese tipo, o sea, diciendo, Ostras, ¿qué puede tal que puede afectarles? ¿Cómo puede? Es que te fijas, porque te das cuenta, o sea, tú piensas que para mí el avión es casi es, es como una oficina, yo estoy en, en, en espacio lata, entonces yo hay veces que veo cosas y a lo mejor si le digo a alguna zafata, que es una compañera, eh, le lo apuntamos y, y tomamos nota. Qué guay, es lo que te iba a decir, digo, es que al final la gente que hacemos producto, eh, nos da igual salirnos de digital mientras la experiencia que tenga el cliente sí. sea buena. Sí. O sea, creo que es una deformación profesional guay, de las buenas, ¿sabes? Sí. De las de, ostras, es que al final te estás preocupando por la experiencia del usuario... Sí y no solo del usuario, del cliente, eh, ya sea Exacto. en online o en offline. Exacto. ¿Y, y cómo trazáis toda la experiencia completa? Bueno, claro, al final, el, ya dentro de un solo producto, pongamos, solo en la web ya es complicado veces tener controlados los puntos de contacto con el cliente, todas uh -huh. las casuísticas, pero además en un, entiendo que una experiencia completa, en este caso, va a tocar varios productos digitales vuestros y más, más la experiencia en vuelo, más otra serie uh -huh. de cosas. ¿Lo trazáis de alguna forma? O, ¿O todavía lo tenéis compartimentado las experiencias puntuales? Lo tenemos compartimentado y y este año había una iniciativa de hacer un Customer Journey Map con distintos, por así decir, no lo quiero llamar niveles, lo quiero llamar perspectivas o ojos, ¿vale? Eh, donde realmente empecemos a trazar, no mi área de trabajo y mi departamento y lo que yo hago en, con mi equipo, sino empezar a trazar eh, en tu en la experiencia de cliente. Pero con estos distintos niveles o ojos, ¿vale? Que al final es, tú tienes una experiencia en tu en del cliente en el que tienes, a lo mejor te fijas un poco en la parte digital y todos los datos de un impacto colateral en el área digital en tu en Pero a lo mejor luego dentro de todo este journey completo, tienes los ojos de eh, la parte del de avión y todo el mantenimiento. Es decir, mientras tu cliente está a lo mejor comprándose el billete, ese avión a lo mejor se está limpiando, está un tiempo en el parking, eh, se están cambiando los asientos, o, es decir, se está intentando mirar todo lo que se hace en el viaje y para que ese viaje pase. Porque también siendo una aerolínea, o sea, los controles de seguridad que hay, claro, es decir lo más importante es que un avión no se caiga. Un avión no se puede caer. Eso es lo más importante dentro de todo este negocio. Puedes vender un billete de muchas maneras, pero al final estás transportando a cientos de personas. Y, y claro, cómo miras toda esta experiencia de cliente con todo lo que tiene que pasar para que este cliente llegue a su destino y todo lo que pasa después. Entonces lo hemos empezado a trabajar ahora y estamos en modo workshops y demás porque nos dimos cuenta que no teníamos una, una visión de desde el cliente al 100%. Qué, qué, qué curioso, es que eso tiene el día que lo pintes todo me gustaría verlo porque tiene que ser como un mapa bueno, de es que empecé enorme. a ver métricas de otras sí. áreas y he pensado, no sabía que esto se podría medir. O sea, claro, porque es un mundo que, que yo también desconozco toda la parte que alrededor del avión, claro. o sea, el combustible cómo usa el combustible un piloto, cuándo pide combustible extra o no, si ha pedido extra cuando realmente le hacía falta o no, el combustible cuesta dinero. Claro. Entonces tú dices, claro, es que esto, es que esto hay que medirlo, sí, es sí, que sí. esto es gasto también. Es, es, es impresionante. Sí, aparte de cada minuto de retraso se la pasta porque afecta no sé cuántas cosas después. Esa no es una o sea. de las grandes métricas que tiene aerolíneas, le llaman on-time performance, Ajá. y aquí voy a hacer eh, también una enhorabuena a todo el equipo de mantenimiento y de operaciones porque en 2019 somos la... La mejor aerolínea del mundo en on-time performance. Olé, olé. Somos la aerolínea más puntual. Enhorabuena, enhorabuena a todo Y el eso tiene un montón de trabajo, así que estamos muy, muy orgullosos. Y esta la parte de producto, que te fijas en el parte de producto digital, pero también tienes que ver el producto como algo más allá, como, como el avión, el transportito, la transferencia, así que. Mola. Estoy Mola contentos. cada vez que haya más esa, esa visión, además, de que el digital no es un departamento no. que tiene una capa por encima, sino que tiene que estar totalmente sí. integrado. Porque al final es eso. Al, al tío que compra un billete de avión le da igual si lo ha comprado Exacto. en un canal en otro. Y más cuando hay producto físico, sea. porque tu producto no es el digital. Al final, yo antes sentía en mi empresa anterior que el producto sí era el digital. Claro. Ahora sí siento que sí hay un producto digital, pero mi producto es que ese avión realmente... Eh, pueda transportar a gente también y te implicas de alguna manera, aunque sea indirectamente ¿Y hasta qué nivel está in estáis integrados en producto eh, a más bajo nivel? O sea, me refiero a eh, no solo en la parte de la web y demás sino en todo el software que interviene en, en la prestación de ese servicio. O sea, ¿también trabajáis ahí? ¿Experimentáis ahí? Sí, por ejemplo guapo, nosotros ahí los equipos que hacen todo el tema de, de check-in y del boarding pass, trabajan con la gente de aeropuertos porque tú piensas que cuando tú llegas al aeropuerto tú puedes imprimirte Además, el boarding verdad. ahí y puedes metido... hacer el check-in ahí. Entonces tú, el de aeropuerto, es uno de tus principales stakeholders porque hay clientes que no hacen check-in online. Van al aeropuerto y lo hacen. Entonces tienes que alinear que la manera de hacer el check-in y la información del check-in online se alinea cuando el cliente va al aeropuerto y lo hace o cuando una azafata se lo hace. Entonces hay veces, tenemos compañeros que van al aeropuerto para ver... ¿Cómo hace esto un cliente que no lo hace por la aplicación y cómo lo transforma en una experiencia digital para que, en vez de hacer un aeropuerto, cómo le mueves a que lo haga a nivel digital? De hecho, Latam, ¿tenéis una innovación en, en la forma en la que se factura el, el equipaje? Que es que yo llego, hay unas máquinas, me da yo la pegatina y le pongo yo la pegatina, a la. que parece una tontería, pero es que, claro, le estás ahorrando 5 o 6 minutos a la persona que está en el mostrador, Exacto. que si lo sumas todos... Que es también es un tiempo de cola. Sí, sí. Si ya me voy a poner un poco lean, pero Exacto. es el tiempo también de cola. El tiempo que tarda esa persona, mismo ya solo te tiene que dar el billete y solo te pesa la maleta. Pero ahí cuando se hizo ese desarrollo, eh, ¿cómo le enseño a mi cliente que ahora hay una máquina... Que ¿Cómo tiene que hacerla? ¿Cómo saco la pegatina? ¿Cómo pongo la información de la pegatina para que sepa pegarlo rápido? Porque la primera pegatina todo el mundo la pegó bien. Entonces, ahí había gente de los equipos Está de producto digital diseñado, mirándolo sí. para ver cómo hacerlo, porque ese software tenía que estar ahí en, en ese sistema del aeropuerto. Entonces, tienes una conexión en algunas áreas súper directa con la parte digital y la parte no digital que aún existe. Totalmente. O sea, enhorabuena al equipo de Latam sí. porque la verdad es que eso mola muchísimo. Sí, o sea, mola mucho. Bueno, sea, claro. eso y luego y la experiencia también. Claro, sobre todo esa mentalidad de salir a la calle porque es muy hábito en los productos digitales el que me quedo en la cueva. Hmm. O sea, y no salgo a ver qué, qué pasa ahí, ahí <risas> fuera, por, por lo que ha dicho de la pegatina. Esto es súper es divertido porque yo al principio cuando llegué les preguntaba, oye, ¿cómo hacéis ese descubrimiento de producto? Entonces, eh, aunque aplicaban diferentes técnicas y demás... Eh, la que más le gusta ver hacer test de guerrilla. Nosotros, donde está ubicada la, la oficina de la TAM en Santiago de Chile, eh, en la ciudad, abajo está el, el parque araucano. Es un parque muy, muy grande que yo cuando llegué allí dije, mira, el retiro de Santiago de Chile. No es lo mismo, ¿vale? Pero tú mapeas lo que conoces al sitio nuevo. Entonces, hay tanta gente ahí que les ves bajar yo decía, bueno, pero por lo menos se atreven a llegar con su prototipo o se bajan el portátil y le van preguntando a distintos eh, tipos de personas, distintos segmentos, porque tiene un montón de gente corporativa que viajaría por simplemente por negocios, a lo mejor se cruzan con familias, entonces yo les veía y decía, por lo menos hacen el acto de ir a tomar feedback con gente real a la calle, entonces era... Ya, ya, es, un, un ya, ya es una mentalidad sí. avanzada, porque sí. lo que no, no estamos acostumbrados a ver eso. eso es. Y de hecho, eh, tenéis otra cosa muy guay en vuestro producto, y es que la gente va a veros, o sea, pasa por allí, o sea, tiene que pasar por allí, por el aeropuerto, sí. entonces tenéis la suerte de tener un producto digital en el que la sí. gente pasa por vosotros y podéis observar cómo, cómo interactúan con el, sí. con el servicio. O sea, y además mola. en la oficina también tenemos algunas salas habilitadas para para hacer focus group, para hacer entrevistas de usuario. Es decir, la verdad es que el equipo de, de, de experiencia de usuario, dentro del aeropuerto, no, dentro de, la, de nuestras oficinas, ah, vale, vale, vale. con cierta frecuencia si hacemos entrevistas de, de usuario. Y, y es algo bastante, bastante habitual. El equipo de UX la verdad es que está haciendo un excelente trabajo en esa parte. Quiero preguntarte un poco, ¿cómo, cómo aplicáis a Yale, ¿no? Porque ahora estamos, tú en tu blog has hablado mucho de Agile, sí. pero además estamos viviendo un momento, yo creo, en el que está cambiando la forma en la que se ve Agile. Y tú lo decías al, al principio, ¿no? Me, me gusta, me, me ha apuntado la, exactamente la, la frase que, que decías, pero venías es a decir que, lo, que sí. lo ves como un medio y ahí no como un fin. Sí. Y todavía hay mucha gente que lo ve como un fin. Me gustaría que explicaras cómo lo aplicáis de una forma más pragmática, seguramente, que, el que, que, que, que dogmática. Bueno, yo tuve la suerte que cuando llegué a la empresa ya llevaban varios años ya llevan unos cuatro o cinco años trabajando con metodologías ágiles no entonces ellos también habían llegado a un punto en el que la ceremonia no se hacía porque sí de hecho no todos los equipos trabajaban con la misma metodología entonces fue muy fácil empezar a decirle bueno allá ahí son principios y valores y luego existen diferentes frameworks de trabajo que para que tú apliques esos principios y valores y cuando tú interiorizas esos principios y valores, también puedes hacer tus cambios ¿vale? respetándolos. Entonces yo me di cuenta que cuando yo empecé a trabajar metodologías ágiles, empecé a trabajar con Scrum y yo tenía que hacer Scrum de la mejor manera posible. Y luego un día dije, bueno, y vale, hacemos la, daily, pero, hacemos la daily, pero estamos haciendo lo que el objetivo de la daily lo estamos cumpliendo que al final decían, no, la daily son las tres preguntas. Yo pensaba, no, no son las tres preguntas, es una oportunidad de adaptación. Es, con lo que hemos progresado ayer, ¿nos podemos organizar hoy de alguna otra mejor manera para avanzar mejor? Es decir, entonces, me fue muy fácil empezar a decirles, y, y bueno, con perdón, o sea, hay muchas metodologías. Vamos a intentar adaptarlas a, al trabajo que queremos hacer y utilizarlas como un medio. No hacer Scrum por hacer Scrum, no hacer Kanban por hacer Kanban, sino entender qué beneficios tienen, ver cómo estos beneficios se mapean con lo que queremos conseguir y combinarlos, pero no hacer una metodología por hacerla. No ser eh, perfectos haciendo Scrum o Kanban por serlo, es decir, vamos a hacerlo porque nos ayuda a organizarnos para sacar un trabajo y que impacte al cliente. Entonces yo trabajé mucho con ellos, el foco en el producto y en el cliente, y que luego veíamos cuál era la mejor manera de organizarnos para conseguir eso. Y ahí, con cada equipo, en función del tipo de producto y el contexto y su día a día, fuimos viendo qué metodología eh, era la que mejor le, me encajaba. les encajaba. De hecho, mi me preguntó un manager, ¿vas a hacer que todos los equipos hagan Scrum o Caman? Y le dije no. Quiero que todos los equipos entiendan qué metodologías hay para que sean lo suficientemente autónomos e inteligentes para saber qué tienen que tomar en cada momento para ser más, eh, más efectivos. Pero yo lo que quiero es que ellos tengan una caja de herramientas y de recursos, no decirles tenéis que trabajar solamente así. Qué guay, me encanta esa filosofía, tío. me encanta. Es que además yo soy antidogmas. O sea, todo eso que tienes que seguirlo como al pie de la letra y hacerlo todo tal, que es verdad que a veces funciona, o sea, seamos sinceros, también es verdad que… Como punto pero... de partida yo creo que es bueno respetarlo sí. porque también hay algunas cosas que cuando las respetas al punto de partida y ya las interiorizas, ahí ya dices qué me viene bien o qué debería cambiar o qué no, pero… Hay mucha gente que también cuando empieza con metodologías dice, bueno, es que a mí no me funciona, pero si tú ves cómo han empezado, digo, jolín, yeah. pero haber seguido un poco por lo menos lo básico sí, sí. y luego ya lo, cuando lo entiendas, quizá ya lo, lo vas ajustando. Entonces yo creo que los primeros pasos sí deben ser respetuosos, pero entendiendo el por qué se hace, no quedándote solamente con la técnica. Exacto, ah, sí. ahí está. Aparte, lo, lo, el, el ejemplo que tú has puesto es muy bueno, ¿no? De, yo he llegado a un punto, o sea, yo sigo una metodología sí. como estricta y una vez entiendo que una daily lo que... Realmente me tiene que servir para reorganizar mi trabajar mejor. Ahí en ese momento ya puedo adaptar la metodología porque sé para qué estaba la daily. Exacto. Si no la has hecho 50.000 veces, no tienes ni idea. Tú vas a la daily al principio y casi es como bueno, las primeras dailies que un... hemos hecho todos: es como yo he sí. hecho X, ¿no? justifico Exacto. mi trabajo. Exacto. Y, Exacto. y cuando cambias el chip y dices, esto no va de justificar el no. trabajo, esto va de, de cómo avanzamos y claro. si con lo que sabemos hoy nos podemos reorganizar mejor. Entonces. Yo, yo ahora mismo estoy enfocando las metodologías así y me encanta conocer de metodologías porque para mí es una manera, metodologías, allá hay link, cualquier cosa, porque para mí es una caja de herramientas que en función de las cosas que yo entiendo en el día a día, saco una, una cosa u otra. No tengo un tenedor y un cuchillo que me valga para todo. Lo que intento es tener cada vez más y enseñar a los equipos que lo que tienen que tener son sus propios recursos. Claro. Luego otra cosa, te he que me parece súper interesante. Hablabas de, de, claro, cuando llegas a una nueva cultura, ¿cómo, <risa> ¿cómo, cómo te tienes que involucrar? Entonces viene muy, muy al caso con tu experiencia, ¿no? Hace un año te vas para allá, tú vas con tus propias ideas, ahí hay una cultura de trabajo y demás. ¿Cómo hay que introducir cambios y adaptarte a una cultura de trabajo encima en un caso donde, encima, culturalmente, entiendo que había mogollón de diferencias? Bueno, no sé, cuál, no sé si hay un único cómo. Te voy a contar cómo lo enfoqué yo. Mm. Eh, yo lo primero que hice fue intentar observar mucho y entender cómo trabajaban y cómo habían llegado hasta ahí. Y luego algo que intenté hacer también fue alianzas. Al final eh, llega una persona, llega una extranjera de fuera eh, y no todo el mundo a lo mejor tiene por qué creer eh, tus sugerencias, tus ideas o, o apoyarte ¿no? en lo que vienes a hacer o entender tu misión. Entonces para mí fue muy importante entenderlos saber cómo habían llegado hasta ahí, utilizar dónde estaban como si fuera un punto de partida y relacionarme con distintas personas y con distintos roles y empezar a trabajar con ellos desde sus... Bueno, cuáles son tus problemas, tus quejas, tus dolores, cuáles son estas cosas que llevas diciendo meses que a lo mejor nadie ha empezado a poner en práctica a escucharlo y lo que hice fue escuchar su voz y con su voz yo ya empecé a combinar dentro mis ideas, pero que siempre partiera de... Eh, de lo que ellos proponían, no propuse algo bueno, es que yo vengo aquí y esto es así, no hay un esto es así yo intenté mejorar su sistema desde donde estaban y combiné mis ideas con las suyas y sobre todo algo que lleva mucho tiempo pero que creo que lo hace sostenible a largo plazo yo no definía ideas sola, es decir, tú puedes una idea pero luego tienes que ver cómo esa idea la llevas a 45 equipos para que la adopten porque al final el objetivo de este rol era que la gente empiece a tener nuevos hábitos de trabajo. Y tú puedes entender algo muy bien, pero que luego en tu día a día lo adoptes y lo trabajes y encima te salga solo, como cuando conduces y no piensas que estás cambiando marcha, eso lleva meses y puede llevar años. Entonces estas relaciones, estas alianzas y sobre todo entender sus dolores, combinar mis ideas, hacían que cuando ya teníamos muy claro qué queríamos trabajar, cómo íbamos a trabajarlo se hacía con distintas personas de distintas áreas de digital. Entonces ellos se sentían parte de mi problema y mi solución. Eso lleva mucho tiempo, ¿vale? Pero si sí consigues que cuando esa persona es parte de su solución, primero tenga un poco más de ganas de intentar probarlo en su equipo. Ya tienes alguien que cuando llega a su equipo a decir, venga chicos, que llevo unas semanas trabajando en esto y vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Y eso si has hecho un workshop de trabajo con 10 personas, ya tienes 10 equipos, y a lo tonto ya tienes tu primer piloto. Si el piloto sale bien, que siempre sale bien porque lo único que te va a dar es aprender para continuar de esa manera o cambiar como lo has enfocado, esa voz ya se empieza a replicar. Y esa voz se replica en eh, nos bajamos a comer, nos cruzamos en el baño, los que somos amigos fuera... Al final lo que tienes son personas que están compartiendo esas ideas y que han trabajado esas ideas contigo con otros. Y con ese boca a boca, que es intangible y que no se puede medir, empiezas a ganarte la confianza de la gente empiezan a tener ganas de compartir sus dolores contigo, empiezan a tener ganas de apuntarse a esos workshops en los que vas a trabajar, porque tenemos tantos problemas con los entornos, oye, yo llevo años sufriendo esto, ahora quiero eh, participar, y poco a poco se va creando una máquina en la que la gente se hace partícipe de su propio cambio. Los equipos son muy jóvenes y tienen ganas también de hacer cosas y de cambiar cosas. Entonces intento aprovechar también esa energía para decir, mira, esto no va a parar nunca. Ahora arreglamos esto, saldrá otra cosa, pero esta es la mejora continua esta que tanto se escribe en la realidad. Es el cuestionarnos, elegir una de las cosas que a la misma más no preocupan, e intentar ver si la podemos solucionar y sobre todo algo que yo les decía es no solucionemos las cosas en dos equipos. Esto es como cuando dices el limit the working progress, ¿no? En plan de si estamos poniendo una solución y hemos visto que en cinco equipos funciona, vamos a trabajar para que el resto, los otros 40 también lo adopten. Y luego ya proponemos otro cambio. Entonces vas lento, pero las cosas se asientan y lo que se asienta ya se queda en la cultura de la empresa. Es trabajar en el medio plazo desde, desde el principio. ¿no? Sí. Eh, te lo leía en un post que me parece muy interesante. Oye, no, no es un quick, casi un quick win de. Podría trabajar por tener algo mañana funcionando, pero es que eso se me va a desmoronar ma eh, pasado mañana. Exacto. Pero que es complicado. Sí, es decir, es cierto que hay que tener. Cuando está justo en este momento, en este cambio de la empresa, hay que tener mucha paciencia y la, con las personas hay que tener mucho acompañamiento. Porque luego hay gente que lo entiende a la primera, hay gente que lo entiende pero no le convence, hay gente que ni le entiende ni le convence y, y ahí hay veces que tienes que acompañar a un equipo entero, a distintas personas e intentar que todo el sistema que compone la organización al final ver si ese cambio lo van a adoptar y si a lo mejor es algo que es bueno pero te das cuenta que no lo adoptan, quizá tienes que pararlo Eso, bueno, e intentarlo por otro medio. Vas a tirar ya últimas dos preguntas, pero pues ya hemos ya cerca de una hora, como nos gusta. Pero sí, sí, sí. Pero es sí, que... me encantaría contratarte, tío. ¿no? O sea, es que me o encanta. Es que es una masterclass de, de primera web. estoy más haciendo con vosotros como mi retroanual anual, en plan de ostras, pues sí que mola lo que hemos hecho. Sí, sí, no, no, mola, mola mucho lo que estáis haciendo. Últimas dos preguntas. La, la, pre, la primera es ¿eh, para este año, a nivel casi conceptual, ¿qué es lo que quieres o en qué cosas quieres invertir tiempo para mejorar el producto? Mira, nosotros en este primer año, como te he dicho, hemos modelado el trabajo que hacen nuestros equipos, hemos adaptado las herramientas a que, trabajen, a que nos permitan trabajar como queremos y, estamos, y hemos generado como una especie de paneles de datos y unos artefactos en los que van a visualizar dónde nuestro trabajo fluye o no fluye junto con otros paneles de datos de otros aspectos. ¿no? Hemos también homologado los paneles de los KPIs de producto, Hemos homologado también los paneles de digital donde vemos todos nuestros OKRs para revisarlos. Y también incluso hemos llegado a tener unos paneles que tienen métricas de personas porque también intentamos guardar la rotación, el NPS, la satisfacción, etcétera, etcétera. Entonces, hemos creado como un sistema que a medida que los equipos empiezan a adoptar estos nuevos cambios, esos artefactos nos producen datos. Lo que a mí me gustaría es que ahora en este, en este nuevo año estos datos sean algo que todos los equipos empiezan a utilizar en su día a día para cuestionarse e intentar empezar a mejorar por sí mismos. Entonces, hemos creado todo el framework, por así decir, pero ahora lo que queremos es que la gente lo use. Y dices, bueno, ¿quieres que utilicen lo que habéis creado? Sí, pero es que utilizándolo van a empezar a salir cosas que esto no me gusta, esto no responde a mi pregunta, tengo una nueva pregunta y no tengo los datos aquí, entonces van a empezar a salir pequeñas cosas que nos van a permitir incrementar todos estos artefactos para que la gente mejore en su manera de trabajar. Entonces, el primer año ha sido de ordenar la casa y tener un entendimiento común para hacer producto, y para mí el segundo año es que juntos empecemos a utilizar esos datos para inspeccionarnos nosotros e identificar mejoras. Me parece brutal, porque ya que en un año hayáis construido la base, que muchas empresas llevan años tratando de, de llegar ahí, porque es, sí. es así, todavía no están, ya, ya es la leche. Es decir, yo ahora mismo cuando me has ¿tienes el time to market digital? No, pero yo el año que viene, en diciembre, quiero poder tener un año claro. de esto lo que hemos es hecho este año y poder filtrar por cuartos o por semestres y empezar a entender qué nos ha pasado. Es que, esto, claro, lo que dices tú es, es entender qué es lo que... Por ejemplo, a nivel de Time to Market, eh, a nosotros incluso nos pasa todavía. Es decir, a veces no sabes exactamente cuánto tiempo desde que ideas algo hasta que lo sacas a mercado estás tardando. Y muchas veces haces planificaciones teniendo en cuenta eso, teniendo un dato que te has inventado porque no lo tienes medido. Claro. Entonces, claro, sí, sí, sí, eh, sí, no sí, puedes tal. calcular absolutamente nada. ¿no? Yo lo estaba pensando ahora y tienes toda la razón. O sea, yo sí que sé cuando hacemos un deploy de un experimento, cuando lo hemos encendido, cuando lo apagamos, cuánto tiempo está en producción, cuándo necesito, cuántos datos necesito para tal pero no sé cuánto tardo en ponerlo en producción. Claro. O sea, te, que te, es muy guay. ¿eh? De, de hecho, el nosotros de en experimentación experimentación, lo que más incrementa el time to market es que nosotros en experimentación por defecto dejamos el experimento dos semanas. Pero lo que es la definición del experimento y la implementación eh, suelen ser entre tres y cinco días, como mucho. Qué guay. vale Se demora más el time to market por el tiempo que dejamos el experimento corriendo en producción hasta tener datos con una... Con, sí, fiables Exacto, que un, con una... Qué guay. Exacto. Ya para terminar, que quiero hacer una pregunta off topic, pero claro, el, el, el <risas> tema salía al principio y yo creo que merece la pena porque hay mucha gente de aquí. Yo sé algo más por Luis, pero el tema Chile. ¿Cómo está Chile? ¿Cómo lo estáis viviendo? ¿No? Como una española que está Uf. ahí. A ver, yo o sea, el día que, que comunicaron que había un toque de queda, os puedo asegurar que hay un momento en el que yo decía esto es surrealista. O sea, yo recuerdo que estaba en un cumpleaños de unos amigos, estábamos allí en los edificios, ahí tienen como salas de eventos, entonces las salas de eventos es donde se hacen los cumpleaños o de niños o de adultos también, ¿no? Pero estábamos en el cumpleaños de unos amigos que tenían niños. Y habían empezado los conflictos, había ya manifestaciones de un nivel un poco más fuerte, pero ese día, yo recuerdo que eran como las 7 de la tarde, estábamos tomándonos ahí algo en el cumpleaños y estábamos cerca de la escuela militar. La escuela militar está en la ciudad de Santiago y empezamos a ver cómo llegaban los helicópteros y podíamos ver a los militares dentro. Entonces empezamos a mirar redes, empezamos a consultar un poco la, las noticias online y una hora después dijeron eh, se convoca un toque de queda en la ciudad. Entonces la sensación de ostras, ¿es verdad que nos tenemos que ir a nuestras casas? Nos miramos en plan de esto es verdad y era verdad. Bueno, vamos a pedir Uber. No, los Uber se han ido a sus casas y había algunas que estaban más cerca que podían ir caminando otras que no. Todos los bicis de alquiler que hay por las calles, todos los patinetes y demás, tú veías cómo las prunetas los, los eliminaban, los, o sea, los eliminaban, los quitaban de la sí, calle. No, no, no. Y claro, yo me acuerdo de ir a mi casa y decir, o sea, que es un toque de queda y quedarte allí hasta las 8 de la mañana del día siguiente que podías salir a la calle. Lo que, o sea, yo ahora momento yo tenía un retardo en plan y lo que estoy viendo es verdad, lo que os puedo asegurar que me impactó mucho fue el horario de los supermercados. O sea, de repente, el día siguiente empieza vida normal y te das cuenta de que en los supermercados hay unas colas enormes y te planteas tengo suficiente comida y agua en mi casa. Porque dices esta gente se está preparando para algo y yo no lo estoy viendo, no lo estoy viendo venir, no? Y claro, cuando te decían en el día te comunicaban el horario del nuevo toque de queda, que era el horario que te tienes que ir a su, a tu casa irte antes de la oficina porque había manifestación o porque se iban a dar el toque de queda antes, porque venían los militares. O sea, puedo asegurar que, que fue muy duro y luego también te impacta cuando te empieza a escribir gente de fuera en plan de oye, me llegaste a las noticias. También en las noticias a veces sale una selección de la información que no sí, siempre ayuda veía... a mantener la calma eh, y bueno, fue, fue bastante duro, eh, bastante duro. Y, y ahora aún el conflicto que hay en el país no se ha solucionado porque Digamos que se han prometido algunas medidas, pero la velocidad de la ejecución no es la que, la que el pueblo espera. Y vas un poco en alerta y vas informándote de si hay manifestaciones hoy, qué zonas visitar o no. Yo, por ejemplo, las zonas más del centro hace tiempo que no voy. De hecho, el día que Luis íbamos a quedar, él se tuvo que venir a la zona en la que yo vivía porque era una zona mucho más segura. Sí, y cuando él volvió estaba en pleno conflicto, es decir, no podía volver como siempre. Sí, sí. Y, y bueno, lo, lo duro el toque de queda es que hubo un momento que dije... Eh, tengo unas condiciones de mi libertad porque solo puedo salir de mi casa en un determinado horario o hay días que no salía de casa porque nos recomendaban a todos estar en remoto entonces es una sensación o sea, no lo hemos vivido nuestra generación no. entonces es algo totalmente novedoso ¿va? Hmm. y Exacto. estás acostumbrado a tener libertad plena porque siempre la hemos tenido por mucho nos hemos quejado y, y una, situación como, es una es... situación como esa de, de que yo tarde como dos, tres días en digerirle y decir bueno, si esto permanece en el país, voy a tener que reflexionar si quiero vivir en estas, en Esta estas condiciones. Uh -huh. Exacto. Pues yo me acuerdo que cuando estuve allí pasé justo por el centro de la manifestación, sin quererlo, ¿eh? o sea, yo siempre no sé cómo lo hago, pero me meto en todos los fregados. <risa> es que estabas al lado de la Plaza de Italia, que claro, es claro. el centro de las manifestaciones. Es que me cambiaron mi, mi hotel para que no estuviera en el centro-centro, me llevaron a la zona del Costanera Center y demás, y entonces, claro, yo, eh, me dijo un chico, no, yo voy caminando, y dije, venga, pues vamos caminando, y justo al caminar, claro, pasábamos por toda la Plaza de Italia, por el centro, según pasábamos ya empezaban los tiros de los antidisturbios y el gas lacrimógeno y todo esto, y yo me acuerdo que el viernes... Eh, bueno, entre que tenía que salir muy pronto y tal, dije, voy a dejar las maletas hechas porque estaba oyendo tanto helicóptero, gente gritando y los, y los pacos disparando, sí. que dije, voy a dejar las maletas hechas, cachai, por si acaso. Cachai. <risa> claro, lo he Yo dicho tenía ahí. amigas que, por ejemplo, estaban un poco más cerca a los disturbios y aunque cerraban todas las ventanas de sus pisos, olían el gas lacrimógeno. Yo tenía la suerte de que no me pasaba eso, pero era como, o sea, no me puedo creer lo que, lo que estamos viviendo, así que es duro. Y, y bueno, ahora seguimos un poco pendientes de ver si la situación se, se llega a normalizar. Esperemos que se normalice oh, estrés, ya del sí, sí, todo, sí, sí. que es lo que toca. Que, sí, que es un que país sí. maravilloso. Sí, lo es, lo es. Y nada, que muchísimas gracias, la verdad. No sé si quieres decir alguna última Yo cosa. Espero volver a ir y que me lleves al restaurante al que llevas sí. a la gente que va para allá. Me quedé ahora con ganas, tío. Ahí iremos, te ir lo prometo. Mí, sí. Oye, muchísimas gracias por esta experiencia. Mi primer, mi primer podcast. Muy feliz. gracias por darme sí, esta oportunidad, línea, de verdad, no. ¿eh? De verdad, muchas gracias. Gracias a ti mucho por mal, compartir, ti. porque además eh, suele pasar, ¿no? En el mundo startup se suele compartir más, pero en el mundo, al final, gran empresas no se comparte tanto y hacéis cosas muy interesantes que, que joder, que muchas startups puede aprender de, de sí. lo que estáis haciendo y empresa de todo. Y tipo. nosotros aprendemos también mucho de las startups porque al final ellas tienen esa velocidad, ese tamaño que les permite quizá probar o experimentar muy rápido, que en una empresa grande, bueno, pues lleva más tiempo, así que yo estoy feliz de trabajar en un sitio en el que se pueden hacer estas cosas. Mola, que siga así. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, y a todos los que estáis ahí escuchando, chicos, compartirlo, retuitearlo, moverlo, que corte, hace un esfuerzo aquí con el podcast importante, y eso hay que, hay que pagarlo, joder, hay que... Claro, y, y, y cogerla también, cuando vayáis vayáis a Latinoamérica, exacto. <risa> un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. no llores, vuela. No puedo volar, dijo Bran, no puedo, no puedo. ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has intentado alguna vez? La voz era alta y fina. Bran miró a su alrededor para ver de dónde venía. Un cuervo descendía en espiral hacia él, pero se mantenía a distancia, siguiéndolo mientras caía. Ayúdame, dijo. Lo estoy intentando, respondió el cuervo. El cuervo salió al aire y se agitó alrededor de la mano de Bran. «Tienes alas», señaló Bran. «Quizás tú también». Bran palpó sobre sus hombros buscando a tientas las plumas. «Hay diferentes tipos de alas», dijo el cuervo. Bran estaba cayendo más rápido que nunca. Las brumas grises aullaron a su alrededor mientras se lanzaba hacia la tierra de abajo. «¿Qué me estás haciendo?», le preguntó al cuervo, lloroso. «Te enseño a volar». No puedo volar. Estás volando ahora mismo. Estoy cayendo. Cada vuelo comienza con una caída, dijo el cuervo. Mira abajo. Así narraba George R.R. R. Martin en el Juego de Tronos, uno de los sueños de Bran donde aprendía a volar como si fuera un cuervo. Y más allá de la fantasía, Martin nos explica con algo de lírica, algo tan potente como que todo vuelo comienza con una caída. Muchísimas gracias a Vanessa por compartir todos sus aprendizajes creando productos digitales en Latam Airlines y darnos una visión distinta y renovada de cómo enfrentarnos al desarrollo de productos digitales complejos. Ha sido una auténtica masterclass para todos los que estamos metidos en producto digital. Y también muchísimas gracias a ti por acompañarme hasta el final de este programa. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra super newsletter en la web del podcast en Punto Digital y que te estaré muy agradecido si compartes este episodio en tus redes sociales o se lo envías a un amigo. Y me despido deseándote la mejor de las semanas y termino con una brutal frase de Leonardo Da Vinci, el mitiquísimo Leonardo Da Vinci que decía en su día así. Una vez que hayas probado el vuelo, caminarás por la tierra para siempre con los ojos vueltos hacia el cielo, porque allí has estado y allí siempre anhelarás regresar.